Hoy presentamos en el relatos de la noche de la cripta y corregida por el director principal, Arturo Espectral. Oh, hola, mis queridos master mi amantes. Del terror. ¿Cómo saber? Quiero homenajearte. La autora de libro. Y toda la saga de Harry Potter. Punto la película con diferentes títulos pero nunca se sabe algo. Su pasado por primera vez vamos a contarle su verdadera historia sin más que decir adentro el video. Juana Rowling, más conocida como J.K. Rowling, es una escritora, productora de cine y guionista de Reino Unido. Nacida el 31 de julio de 1965, es mundialmente conocida por ser la creadora de la serie de libros de Harry Potter, que la ha llevado a ser una de las mujeres más ricas del mundo. Además del mundo literario, Juan R. Rowling destaca por su apoyo a diferentes causas benéficas que van desde la lucha contra el hambre en el mundo hasta el desarrollo de curas para enfermedades como la esclerosis múltiple. Su interés por la literatura llegó a una edad muy temprana, ya que con nueve años descubrió la autobiografía de Jessica Mitford, lo que la llevó a leer todos sus libros y a descubrir el que a partir de entonces se convertiría en su hobby predilecto. Como curiosidad, su infancia sirvió para que la joven Joanne tomara inspiraciones que posteriormente trasladó a sus exitosos libros, como por ejemplo el personaje de Albus Dumbledore en Harry Potter, que está basado en el director de su colegio de primaria. Es en el mes de junio de 1990 cuando la inspiración le llegó de forma mágica y nunca mejor dicho. Fue mientras esperaba en Manchester un tren a Londres que por distintos problemas se retrasó durante cuatro horas. Ese retraso permitió a Rowling a pensar en una idea que posteriormente plasmaría en forma de distintas novelas, la existencia de una escuela de aprendizaje para magos y brujas. Después de una etapa dura en su vida, el fallecimiento de su madre, la separación de su marido y el cuidado de su hija como madre soltera, terminó la primera novela de Harry Potter en el año 1995. A pesar del entusiasmo con que el manuscrito se recibió por parte de su agencia de representación, se rechazó por parte de 12 editoriales. Un año después, finalmente, la editorial Bloomsbury decidió publicar el libro. El libro fue un éxito y J.K. Rowling pudo vivir de la escritura a partir de ese momento. En 1998 se lanzaría la segunda entrega de la saga, Harry Potter y la Cámara Secreta, al que le seguiría en el año 1999 Harry Potter y el prisionero de Azkaban y en el 2000 Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Para continuar la historia del joven mago hubo que esperar tres años a partir de ese momento, ya que la autora afirmó que dar algo exhausta al termina este último libro, que podría haber sido mucho más corto para su gusto. Después de un periodo de descanso, llegó el quinto libro en el año 2002. Harry Potter y la Orden del Fénix, al que le siguió Harry Potter y el Misterio del Príncipe, que supuso uno de los mayores éxitos de la historia de la literatura al vender 9 millones de copias en su primer día en el mercado. El séptimo y último libro de la saga llegaría en el año 2007 bajo el nombre de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, que finalizaba la historia de la saga. Es curioso que la propia Joanne admitiera que el último capítulo de la saga llevaba escrito desde el año 1990, formando parte de sus primeros bocetos sobre la gran obra. El éxito de Harry Potter fue tan grande que se trata de una de las marcas más exitosas de la historia, con uno de los más altos valores económicos a nivel global. ...han sido objeto de multitud de premios a nivel internacional... ...sobre todo destacando uno de sus grandes logros... ...la capacidad de incitar a la lectura a millones de jóvenes en todo el mundo. Evidentemente, el éxito de los libros no pasó desapercibido por parte de Hollywood... ...y en el año 1998, año del lanzamiento del segundo libro, Warner Bros compró los derechos de las dos primeras novelas para llevarlas a la gran pantalla. En el año 2001 llegaría al cine la película basada en Harry Potter y la piedra filosofal, mientras que el año siguiente llegaría Harry Potter y la cámara secreta. En 2004 se estrenó Harry Potter y el prisionero de Azkaban y en 2005 Harry Potter y el cáliz de fuego. Posteriormente serían lanzadas en 2005 y 2007 las películas basadas en los otros dos libros, Harry Potter y la Orden del Fénix y Harry Potter y el Misterio del Príncipe. Debido al gran éxito de las películas, se decidió que la última parte, Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, se dividiera en dos películas que fueron lanzadas en el año 2010 y 2011. J.K. Rowling participó activamente en el desarrollo de las películas, sobre todo en el de la elección de los actores. J.K. Rowling ha dedicado gran parte de su carrera como escritora a Harry Potter y continúan lanzándose libros basados en su universo, pero también ha sido autora de otras obras. En el año 2012 publica su primera novela para adultos, llamada Una vacante imprevista. A partir de ese momento continúa escribiendo una nueva serie llamada Cormoran Street que, que publica bajo el seudónimo de Robert Galbraith. Esta serie la forman los libros El Canto del Cuco, 2013, El Gusano de Seda, 2014, El Oficio del Mal, 2015, y Letal Uite, 2018. Quizás no fue tan terrorífica, pero me fije más en la historia, nos vemos amigos. Saludos la justicia imperial para todos.